Y gráficos y en la sección de gráficos mostramos Amigos, ya se puede abrir aunque al buscar en varias aplicaciones no aparece hay que hacer un truco para que aparezcan las aplicaciones es un truco muy simple pero no me pasa y consiste en dar clic derecho sobre él Oh, yeah, I just thought it happened.